¿Tenéis, Patri, eh, número más o menos de espectadores que caben en este Touran Taxi? Pues te lo voy a preguntar porque eh, sé que durante las primeras jornadas.. Eh... A partir de los cuartos, creo que octavos y cuartos, fueron unas 10.000 personas las que pasaron eh, durante cada jornada, porque hay dos pistas, porque además hay una zona comercial, una zona de restauración en la que también está siempre a tope, eh, hay turno de mañana y turno de tarde, así que vamos a ver cuál es la cifra exacta, pero para que os hagáis una idea, esos primeros días con las dos pistas en funcionamiento, eran unas 10.000 personas las que pasaban por jornada. Pues seguramente sí, al final... Eh... Es una gran fiesta lo que se monta alrededor de esta pista central del Turan Taxi. Y este punto es otra fiesta, lo que estamos viviendo en el tercer punto del partido. Ariana Sánchez tira la volcadita y entra demoledora Alejandra Salazar, la pelota que saca... Impresionante lo de Paula. Paula José María. A ver Alejandra, viene otra vez potente. Ahí está para bloquearla Paula José María. ¿Va a llegar? No. Llega ya al segundo gol de Alejandra Salazar. Vaya muestra. a Ari? Sí, sí. Ahí está también, después de la reja. Manda para atrás a Alejandra Salazar, que pincha el globo. Mamá, ahora Pablo José María, fíjate hasta dónde tiene que ir ya material para rescatar esa pelota. Vuelve a utilizar el centro, Paulita. Más de Paula. Y ahora le cambia la velocidad. Paulita, Dinamita tiene las cosas muy claras. Es Paula José María ahora la encargada de recibir el servicio de Jim Matriai con Punto de Oro, buscando el 4-3 y un nuevo break. Vuelve al centro, Paula José María levantando el globo, va a tener que bandejear Jim Matriai. Y... No, lo deja entrar y para y vuelve a salir con globo. Se puede profundo globo. Pasa el ataque, Mira. pasa el ataque Ariana, el pasa el ataque Otro Magic, vez. el gancho. gancho, el gancho Nerone. Bueno el tiebreak o sea, lo tienen, vamos a solucionarlo en el tiebreak, vamos a ver quién se adueña de la primera manga en la muerte súbita. Se marcha la pelota en el revés de Paula José María, la bola a la reja, el primer set tiene dueñas, estas son Jean Matria y Alejandra Salazar. Bien, terminó oh, oh, oh. definiéndolo Paula José María. La pelota que quedaba muerta después de tocar en la cinta, se apresuró Ariana Sánchez para acudir a por esa pelota. Busca el rincón Paula José María, se encuentra la defensa, cómo no, de Alejandra Salazar. Busca el centro ahora, le vuelve a complicar la vida, la va a reventar por el paralelo, creciendo a pasos agigantados, Paula José María. Y bueno, el globo de Paula. Se cruza Gemma para terminarlo, en blanco lo terminan... Paula José María, con un buen primero. Sigue enterrando la pelota en el rincón que defiende bueno, bueno. Matria y No puede levantar la pelota la de Menorca. Señoras y señores, tendremos tercera manga. Es buena. Bueno, el bloqueo de nuevo de Ariana Sánchez al ataque ahora Ari buscando la reja. Tiene que agacharse al máximo a Yema Triay, pero lo que se encontró de vuelta es un escopetazo. Bueno, acariciando la cinta y acariciando lo áspero hasta este partido para Yema y Ale. Alejandra Salazar, que le va a perdonar la vida, le da una opción Llega, más Llega. gracias a la exigencia en la defensa de Ariana Sánchez, de rincón a rincón, la de Reus, la para darle la... vida al punto. La pelota que toca el clavo se le complica la vida, pero sigue defendiendo a Ariana Sánchez. Entra el globo de Paula José María, viene a la derecha poderosa de Alejandra Salazar, ahora busca el ángulo, se le queda para que la Toré no puede hacer nada con esa pelota, Ariana Sánchez la define Gemma Triay. 30 iguales. ¿Qué punto este, Dari? Este es el punto. Pasan al ataque Ale y Gemma. Ya han conseguido la red. Les han quitado la iniciativa a Ari y a Paula. Toca defenderse ahora a la de Reus y a la moralejana. Quiere quitarse la presión. Ariana Sánchez lanza el globo, pero enseguida les devuelve lo mismo. Una Gemma Triadei que se espera detrás ahora a la defensa. Escalonadas de nuevo. Alejandra atrás. Retrocede Gemma para esperar el envío de... Ariana Sánchez pasa con su derecha de nuevo Alejandra Salazar. Más de Alejandra, busca el centro. Viene Paulita levantando, haciendo trabajar a Alejandra Salazar al rincón, castigada la, madri la madrileña. Más de Paula al rincón. El punto más largo del partido, seguramente. O de los más competidos, sin ninguna duda, entra con el sí, sí. revés. Ariana Sánchez busca el paralelo, le devuelve por el paralelo también a Alejandra Salazar. Viene a la contrapared de Alejandra. Quiere pasar al ataque, lo busca a los pies, la pelota que levanta, Gemma Triay. ¡Qué locura! La tensión se apodera, la cinta que empieza a entrar en juego también. Más fino sí. no se puede jugar, el globo es bueno. Precisión máxima en cada envío. O sea, es mental este punto. ¿eh? ¿Quién aguanta más este duelo? Sí, sí, ¿Quién sí. tiene la mente más fría? ¿A quién le aguantan las piernas? Paula José María levanta el globo ahora, Jean y ¿quién decide el punto? Oh, ¡Lo oh, decide Paula José María quitando la pala en el último segundo! Dos de torneo que se unen a las dos que no pudieron facturar hace unos instantes, otras dos de torneo para Ari Paula, viene Paula con su volea de derechas, Ariana Sánchez cargando también con potencia esa pelota... La verdad es que estoy muy contenta porque creo que, ya lo dije en Granada, venimos trabajando muy bien con, con todo el equipo y, y eso se demuestra en pista. Y los partidos contra ellas siempre son super igualadas, son, son detalles, eh, al final se acaban decidiendo de quién juega mejor los momentos importantes. Y últimamente nos está costando un poco cerrar los partidos porque vamos, eh, se arriba río o o breca arriba para cerrarlos y, y ahí nos vuelven a, a empatar y a meterse. Pero, pero bueno, yo creo que estamos demostrando que también sabemos eh, sufrir, luchar y creo que, que estas victorias son para nosotros aún más importantes. Así, así que nada, felicitar a Paula, a todo el equipo, eh, dedicarle a, a mi familia y, y a todo el mundo que, que nos sigue porque la verdad es que llevamos tres finales jugando a un gran nivel y, y eso pues nos pone súper contentas. Así que muy felices. Que lo que el partido demuestra han sido tres horas durísimas, eh, por momentos hemos ido arriba, ellas han sabido sufrir, luego hemos sabido sufrir nosotras, eh, ahora mismo la verdad que creo que tanto mentalmente como físicamente después de tres horas en pista con tanta concentración eh, está reventada, pero la ilusión puede con todo y, y a pesar de que íbamos ahí justas en el marcador nosotros decíamos vamos a seguir, vamos a luchar que es nuestro, nuestra identidad y, y eso lo creo que también es lo que nos ha llevado a dar un pasito más ahí al final del partido.